Nuestra siguiente conferencia está a cargo del de doctor Santiago Levi, a quien invitó a subir al escenario. Junto con el doctor Ricardo Pino y el doctor Omar Aguapara. Muchas gracias, Guillermo. A continuación, el doctor Santiago Levy presentará la conferencia Crecimiento Económico y Protección Social en América Latina. Santiago Levy es fellow no residente de la Global Economy and Development Program at Brookings. Previamente fue presidente de la Asociación Económica de Latinoamérica y el Caribe, así como vicepresidente de Sectores y Conocimiento en el Banco Interamericano de Desarrollo. Entre 1994 y el 2000 fue Viceministro de Finanzas y Crédito Público de México y el principal arquitecto de Progresa Oportunidades, programa de incentivos basado en salud, nutrición y educación dirigido a los sectores pobres. Ha sido director general del Instituto de Seguridad Social Mexicano, presidente de la Comisión Federal de Competencia, director de desregulación en el Ministerio de Industria y Comercio y profesor asociado en Economía en la Universidad de Boston. Obtuvo el primer puesto en el Premio de Investigación en Economía, otorgado por el Banco Nacional de México por su artículo Poverty in Mexico, y el primer puesto en el Latin American Economics Prize, otorgado por el trimestre económico. Ha publicado seis libros, 24 artículos en revistas académicas y 20 capítulos relativos al crecimiento económico y productividad, política social, informalidad, educación, presupuesto y política de impuestos, entre otros temas de interés. Su último libro, Under Rewarded Efforts, The Elusive Quest for Prosperity in Mexico, fue publicado en el 2018 por el Banco Interamericano de Desarrollo. Además, nos acompaña en este panel el doctor Ricardo Pino, director académico de la Escuela de Postgrado UPC. El doctor Pino es doctor en Administración Estratégica de Empresas por la Universidad Católica del Perú, School of por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Posee además estudios de especialización en el MIT y HBS, ha sido viceministro de prestaciones y aseguramiento en salud, gerente general en CELESA, profesor y directivo en Centrum PUC. Bienvenidos entonces a este panel, a continuación eh, invito al escenario al doctor Santiago ley Sí, este, puedo utilizar estos botones con las flechitas o oh, si no, con el pasador. Con este el este. Mm -hmm. Listo. Bueno, buenos días a todos. En este, primer lugar, empiezo con un agradecimiento a la UPC. Y también un agradecimiento por, por la invitación a, a poder destacarla la con Lima. Se me había olvidado cuánto frío hacía en Lima. <ríe> Desde antes de COVID que no venía para acá. Cuando trabajaba en el bill me tocaba venir muy seguido, pero hacía tiempo que no estaba, así que realmente un, un placer estar nuevamente con ustedes. Lo que yo quiero hacer es compartir con ustedes algunas reflexiones y de alguna manera mucho del trabajo que yo he venido haciendo en los últimos años. No sé si esto está funcionando. No. tal vez está? ¿Algo estoy diciendo mal? Si no utilizamos nomás este, las flechitas de aquí, pero tampoco... A ver, ahora. Ver, ya está. Ah, ya. Listo. ¿Sí? Perdón. Eh, ¿Ya está? Sí. Sí, ok. Eh, la, la reflexión que quiero compartir con ustedes está un poco motivada por... Si vemos qué ha pasado en nuestra región en las últimas tres décadas la verdad que tenemos motivos profundos para preocuparnos. Salimos de la década de los 80, la mayor parte de ustedes probablemente no se acuerda de eso, fue una época de inmensa estabilidad, aquí en Perú tuvieron un problema tremendo durante el primer gobierno de Alan García, pero fue en general en toda América Latina, crisis de evaluaciones, hiperinflaciones, etcétera, etcétera. Después de eso, a principios de los 90 la región empezó a arreglar la macro y logramos la estabilidad macroeconómica, no en todos lados, Argentina no, pero en casi todos lados sí, eh, pensamos que lo que tenía que hacer es invertir en capital humano, entonces grandes esfuerzos en educación, y que había que, para lograr la inclusión social, la igualdad y combatir la pobreza, aumentar el gasto en protección social. Y si ustedes hablaban con un economista hace tres décadas y le preguntaban qué es lo que hay que hacer, decían lo que hay que hacer lo que está en las primeras tres líneas, hay que estabilizar la economía, invertir en educación y aumentar el gasto social para generar inclusión social. Y tres décadas después, la pobreza sí cayó, pero si comparan el nivel de pobreza en América Latina, corregido por ingreso per cápita, es una región todavía pobre, con alta pobreza, relativo a lo que debería tener. La desigualdad cayó bastante menos y dependiendo de qué datos usen, hasta ni siquiera cayó. Y el crecimiento ha sido sumamente lento, pero es un poco un outlier. En general, la región ha sido... Una región que ha crecido poco, fundamentalmente porque la productividad en la región ha estado en estancada. Entonces, la pregunta que yo quiero hacerme es, y es lo que he venido pensando en los últimos 10 años: ¿qué papel juega la protección social en estos resultados tan desafortunados? Lo que voy a hacer es, voy a hacer exactamente lo opuesto de lo que hacen la mayor parte de los economistas hoy en día, que es agarrar un problema muy puntual y hacer un trabajo econométrico muy cuidadoso, en donde trata de identificar con precisión, con un diferencias en diferencias, o con alguna técnica econométrica, el impacto de esta política en esta variable Lo que yo voy a tratar de hacer es tratar de ver el bosque completo, en vez de ver arbolitos individuales. Y la pregunta que me quiero hacer es, ¿cómo diferentes, ¿cómo diferentes arbolitos generan un bosque? ¿Y en qué medida ese bosque interactúa con otras políticas públicas? Y quiero ver a la protección social desde dos ángulos. El ángulo desde donde típicamente se ve que es cuál es el impacto de las políticas de protección social sobre la pobreza, la desigualdad, ta, ta, ta. Pero también quiero ver cuál es el impacto de este conjunto de políticas sobre la productividad, que es una parte de la ecuación que generalmente la gente no ve. Diez minutos de entre entre unos resultados. ¿okay? Piensen. Ignoren la macro. Ignoren la macro, supongo que la macro está bien. Entonces no, no, no hablamos de, de políticas eh, tipo de cambio, la política pública. ¿En qué ámbito se desarrolla la política pública que incide en el bienestar de todos nosotros? Un primer ámbito es todo el conjunto de leyes, reglamentos e instituciones que regulan cómo los trabajadores y las empresas se vinculan unos con los otros. Son lo que se llaman los programas de seguridad, social, de muerte, etcétera, etcétera. Las regulaciones sobre el salario del empleo, cuándo las empresas pueden despedir a los trabajadores, cuándo no los pueden despedir, las regulaciones sobre el salario mínimo, cuánto les tienes que pagar o no. En muchos países, programas de salud, de pensiones, que no pasan por la relación entre la empresa y el trabajador. En el caso peruano, por ejemplo, en el primer grupo de políticas tengo a lo que sería E-Salud, por decir un ejemplo, o el sistema de pensiones, en donde las pensiones y la salud están intermediadas por la empresa y el trabajador, pero tienen también programas de salud que no están intermediadas por la relación entre la empresa y el trabajador, por ejemplo, el sistema interno de salud, SUSIS. Ese es un conjunto de políticas públicas. Una gran parte de la protección social está emitida, los programas de salud, los programas de pensiones, el salario mínimo, la protección contra los trabajadores contra el desempleo, si hay seguro de desempleo o no, en Perú no tiene, en otros países sí tiene. Segundo gran ámbito de la política pública es la política impositiva y de transferencias. Los impuestos sobre la renta a las personas, los impuestos sobre la renta a las empresas, los impuestos sobre el valor agregado, en algunos casos sustituidos, por regímenes impositivos especiales, de los cuales, por cierto, Perú es el campeón latinoamericano. Y voy a regresar sobre ese punto más adelante. Pero hay todo un conjunto que dice cómo el Estado graba a las personas, graba a las corporaciones, en función de sus ingresos, qué hacen, qué no hacen, etcétera, etcétera. Y el tercer ámbito de políticas públicas va a ser el ámbito de las instituciones de mercado que regulan los mercados. Si hay comercio exterior libre, si no hay comercio exterior libre, si hay una política de competencia, si hay políticas de promoción de la inversión extranjera, eh, políticas de, de regulación de mercados, políticas de innovación, son tres grandes ámbitos de las políticas públicas y la mayor parte de la política de protección social está en los primeros dos ámbitos. Todo el conjunto de programas de salud, pensiones o en el segundo ámbito, las transferencias, por ejemplo, los programas de transferencia condicionada, ustedes tienen uno aquí que se llama Juntos, casi todos los países de América Latina tienen alguna vertiente de eso, si juntan todos esos ámbitos de la política pública, los junto yo en algo que llamo E, el entorno económico, que es como una agregación de todos los mapeos de las políticas públicas, y es, de alguna manera, las reglas del juego. Es un conjunto muy complejo. Hay una gran cantidad de instituciones detrás de ellos. Las instituciones que cobran impuestos, que dan servicios públicos, es todo el aparato del Estado que regula la vida económica y social de los ciudadanos, ese es el entorno social. Y son las redes del juego en el cual los peruanos se desempeñan, y los argentinos, y los mexicanos. En ese entorno, cada país es diferente, supónganse que hay individuos, personas, de I1 a I1, AIN, que tienen capital humano cada uno de ellos, H1, HN, algunos tienen preparatorio, otros tienen primario, otros tienen esta educación universitaria, otros son ingenieros, otros son médicos, etc. Y en esa economía también supongan que hay bienes de capital K, Máquinas, computadoras, este, tractocamiones Y hay un conjunto de tecnologías T de, de las cuales las empresas pueden utilizar Voy a hacer una definición muy rápida de En esta economía nosotros podemos medir la, la productividad Como esta ecuacióncita que tengo aquí hasta acá abajo La productividad total de los factores Como simplemente el promedio ponderado de La productividad de cada empresa Por la participación del capital y trabajo que está en la empresa individual. Si hay solo una empresa en Perú, la productividad del Perú es la productividad de esa empresas. Ahí está todos los trabajadores peruanos y todo el capital peruano. Si hay muchas empresas en Perú, la productividad es un promedio ponderado de las empresas dependiendo de los tamaños y cuánto capital. Entonces, una idea que voy a regresar más adelante es que la productividad depende de cuántas empresas hay y qué tamaño tiene cada una de ellas y la productividad individual de ellas. Algunos conceptos adicionales y luego ya paso un poquito a entrar en materia. La gente a veces usa las expresiones política social y protección social de una manera un poquito vaga. Entonces yo quiero darle un poco de precisión a esas expresiones. Voy a utilizar la política de protección social básicamente a la que lleva a cabo dos grandes tareas del Estado. Proteger a la población contra riesgos, servicios de salud en caso de que me enfermo, una pensión de invalidez en caso de que en la fábrica me rompa un brazo. Eh, una pensión de muerte en caso de que yo me muera y no deje a mi señora, a mi familia en desamparo. Eh, y políticas de redistribución en donde le cobro impuestos a los ricos y con ese dinero le doy algunos programas sociales para los pobres, pensión 65, juntos vaso de leche, etcétera. etcétera. No voy a hablar de capital humano, que es otra parte de la política social que tiene que ver con toda la parte de educación. Entonces, supónganse que PS es la protección social que recibe cada persona en función de el estatus que tiene esa persona en el mercado laboral y las leyes del país. Por ejemplo, si una persona es un trabajador formal. Tiene acceso a e salud tiene acceso al Sistema Nacional de Pensiones a través de las AFPs o a través de las ONPs. Pero si es informal, no tiene acceso a esos programas, tiene acceso a otros programas distintos. Entonces PS es el conjunto de programas a los cuales tiene acceso cada quien. Y Y es el ingreso de cada quien. Ok. La ecuación central es, piensen que en Perú hay 33 millones de personas, cada una con un cierto capital humano. Hay unas tecnologías a las cuales pueden acceder los peruanos y hay unas reglas del juego. El conjunto de políticas públicas que regulan cómo se relacionan las empresas y los trabajadores, cómo se cobran impuestos o se dan transferencias y cómo se regulan los mercados. Estas son las reglas del juego. La interacción entre las reglas del juego, la tecnología y los factores de producción genera simultáneamente, esta es la, la palabra clave, genera casi puntáneamente, una productividad de cada empresa, cuánto trabajo y capital está en cada empresa, eso determina la productividad del país, qué protección social tiene cada individuo y cuál es el ingreso de cada individuo. Entonces, está como a 30 mil pies, el equilibrio general de la economía, en donde la clave de eso es que estas reglas son las en las que nos vamos a enfocar. Si ustedes ven la literatura sobre protección social en América Latina en los últimos 20, 25 años, lo que se van a encontrar es como 100, 125 papers, tal vez 200 papers, en donde se hacen la siguiente pregunta. ¿Cuál es el impacto de diversas políticas de protección social? Un programa de salud, un programa de transferencias condicionadas, un programa de eh, pensiones. ¿Cuál es el impacto de un programa de protección social en algún indicador de protección social? cobertura de salud, cobertura de pensiones. Yo también voy a preguntarme cuál es el impacto de ese mismo conjunto de políticas de protección social, también sobre la productividad, porque esas políticas determinan quién tiene cobertura de qué, pero determinan también los incentivos que las empresas y los trabajadores tienen para desempeñarse en el mercado laboral. Introduzco dos conceptos ahora centrales para América Latina. Voy a llamar a los trabajadores formales, a los trabajadores que están cubiertos por la seguridad social contributiva. En el caso peruano, los que están inscritos en e salud, los que tienen acceso al sistema de pensiones, a invalidez, están cubiertos por las regulaciones de despido, tienen derecho al salario mínimo, están en la formalidad. Los trabajadores informales están excluidos de esta cobertura. Voy a llamarle a las empresas formales, aquellas las que contratan trabajadores formalmente. Y las empresas informales son las que contratan a trabajadores o incumpliendo todas las leyes laborales y de seguridad social o en algunos casos no cumpliendo con ellas sin estar en la ilegalidad porque las regulaciones no requieren que cumplan con ellas. Ejemplo, Perú, todos los trabajadores que trabajan por cuenta propia en una empresa unipersonal, la ley no dice ese trabajador debe de cotizar a las pensiones y a la de salud, etcétera, etcétera. Entonces puede ser informal, no está cubierto, no está violando ninguna ley. Y voy entonces ahora a clasificar a la población, a los trabajadores en cuatro grandes cuadrantes. Los trabajadores pueden ser formales o pueden ser informales, dependiendo si tienen o no tienen cobertura de este conjunto de programas y dependiendo de su ingreso pueden ser no pobres o pobres. Aquí está el estatus laboral, aquí está el ingreso. Si una persona es formal y es no pobre, está aquí. Si es formal pero es pobre, está aquí, etcétera, etcétera. Mapeamos a toda la población en estos cuatro cuadrantes y ahí tenemos la película completa de el aseguramiento social, ¿Quiénes son los formales, los que están aquí, ¿Quiénes son los informales, los que están aquí, ¿qué tienen derecho? En el Perú aproximadamente el 25% de los trabajadores están aquí, el 75% de los trabajadores están aquí, y si lo ven por nivel de ingreso, más o menos como el 15% de los trabajadores están en la pobreza y el 85% de los trabajadores están fuera de la pobreza. El punto clave es que esta división de los trabajadores entre nivel de ingreso y acceso a la protección social es endógena a todo el conjunto de incentivos que tiene esa economía. Ok. Puse aquí unas flechitas sobre las cuales quiero hacer mucho énfasis en esta presentación. Esta flechita quiere decir que a veces un trabajador está aquí y a veces un trabajador puede estar aquí. El lenguaje que utilizamos en las discusiones de protección social en América Latina es en gran medida erróneo. Nos referimos a los trabajadores formales y a los trabajadores informales, pero no es así. Los trabajadores pueden transitar, este estar trabajando formalmente y estar trabajando informalmente. Aquí les pongo un ejemplo de la República Dominicana, pero los datos para Perú no son muy diferentes, en donde con datos de panel, las encuestas de empleo de la República Dominicana sorprendentemente son muy buenas. Y los datos de panel permiten seguir a la misma persona a lo largo de todo un año. Y entonces van a la casa de esa persona y le preguntan, ¿está usted trabajando? Sí. ¿Y usted tiene acceso a la Seguridad Social Contributiva? Sí. ¿A usted es formal? Sí. Y un año después, van a la misma casa de la misma persona y le preguntan, oiga, ¿y usted está trabajando? Sí. ¿Y sigue trabajando en la misma empresa? No, ya me cambié de trabajo. ¿Y ahora tiene acceso a la Seguridad Social? No. Esa persona, en la misma persona, con el mismo capital humano, el mismo HI, pero transitó de la formalidad a la informalidad. Al revés, también puede haber. Estos son datos de la República Dominicana. Vean la diagonal central. La diagonal central dice las personas que en un año no cambiaron de estatus. Eran formales en el 2018 y seguían siendo formales en el 2019. Eran informales en el 2018, seguían siendo informales en el 2019. Ellos no cambiaron de estatus. Pero los que están fuera de la diagonal cambiaron de estatus. En República Dominicana, en un año... Más de 20% de los trabajadores cambian de estatus. La formalidad y la informalidad no es una característica inherente a las personas. Es un estatus transitorio como resultado del equilibrio general del mercado laboral y la misma persona con el mismo capital humano, ingeniero, médico, preparatoria, primaria, puede a veces ser formal y a veces ser informal. Datos para Perú son muy similares. Este es un punto central de los mercados laborales. Segunda idea. Si ustedes hacen seguimiento de los trabajadores con datos de más largo plazo, estos son datos de un año de encuestas de empleo, pero se pueden explotar los registros administrativos de la seguridad social y algunos países hemos logrado explotar esos datos. Voy a poner el caso, por ejemplo, más sencillo que ven hasta aquí, el que conozco más es el de México. Yo trabajé los datos siguiendo a trabajadores durante casi 20 años, a la misma persona, el año pasado fuiste formal o informal, y el, el año siguiente fuiste formal o informal, y el año siguiente, y el año siguiente, el año siguiente, y me hago la pregunta, de los últimos 20 años de tu vida laboral, ¿cuánto tiempo fuiste formal y cuánto tiempo fuiste informal? Y la respuesta está aquí. El trabajador promedio de estos tres países fue formal aprox el 45% del tiempo que trabajó e informal el 55% del tiempo restante. Más interesante aún, ese es el promedio, pero hay una cierta varianza en función de los niveles de ingresos. Los trabajadores de más altos ingresos tienen permanencias más altas en la formalidad. En México, los trabajadores que ganan más de 10 salarios mínimos están Casi tres cuartas partes de su tiempo en la formalidad. Los que van alrededor de un salario mínimo solamente están muy poquito tiempo en la formalidad. Estos, los demás altos ingresos, están protegidos más tiempo contra riesgos de salud, riesgos de invalidez, riesgos de desempleo. Estos están protegidos muy poquito el tiempo. Lo mismo en Colombia, lo mismo en Chile. Tercer gran punto. Estamos acostumbrados a pensar a que los formales son los trabajadores de altos ingresos y los informales son los trabajadores de bajos ingresos, no es totalmente cierto, aquí hay datos de Ecuador, en donde está la distribución salarial de los formales y los informales, y como pueden ver, hay un gran traslape. Si sí es cierto que la distribución de los formales está a la derecha de los informales, eso quiere decir que en promedio, los formales ganan más que los informales, pero hay traslape, lo cual quiere decir que hay algunos informales que ganan más que algunos formales. O si me regreso acá, estos de aquí tienen ingresos más altos que estos de aquí. Y la gente puede estar de aquí para acá, o de aquí para acá. Los mercados laborales de América Latina son sumamente complejos, sumamente dinámicos y dos mensajes. Es erróneo hacer una equivalencia entre informalidad e ilegalidad en la mayor parte de los países de la región la mayor parte de los trabajadores informales no están en la ilegalidad y dos, es erróneo hacer una equivalencia entre informalidad y pobreza si sí es cierto que la mayor parte de los trabajadores pobres están en la informalidad no es cierto que la mayor parte de los trabajadores informales son pobres en Perú el 75% de los trabajadores son informales, en Perú el 75% de los trabajadores no son pobres, hay una gran cantidad de trabajadores informales que no son pobres. Entonces, en el equilibrio general de la economía, en donde aquí las instituciones generan resultados en materia de protección social y de ingreso, al mismo tiempo generan resultados en materia de asignación de recursos a las empresas. Aquí unos datos interesantes para Perú. Estos son los datos del de tamaño de las empresas, de 1 a 10, etcétera, y nada más para comparar, puse datos de Estados Unidos, la comparación habla por sí sola, lo que estos datos nos dicen es, hay una inmensa cantidad de empresas en Perú, Perú tiene un décimo de la población de Estados Unidos, uno sobre cien del PIB de Estados Unidos y tiene el 40% del número de empresas de Estados Unidos. Pero tiene una inmensa cantidad de empresas. La mayoría chiquititas. ¿Y qué sabemos de muchos papers sobre el tamaño de las empresas? Sabemos que las productividades de las empresas están altamente correlacionadas con el estatus formal o informal de la empresa. Entonces, si regreso a mi ecuación en donde la productividad de la economía es el promedio ponderado de las productividades de las empresas, yo puedo escribir eso como el promedio ponderado de las empresas en el sector formal más las empresas en el sector informal, y que sé que las productividades en el sector formal en promedio son más altas que en el informal, y que por lo tanto, mientras más recursos pongo yo en el sector informal, la, la, la productividad de la economía va a ser menor. Idea. El hecho de que la productividad de Perú sea baja es el resultado que viene del mismo conjunto de instituciones que está causando que la mayor parte de los trabajadores peruanos estén en la informalidad. Hay muchos papers que se hacen la pregunta si... ¿La informalidad es un resultado de la baja productividad o la baja productividad es un resultado de la informalidad? es la pregunta equivocada. La pregunta relevante es, ¿qué hay en el conjunto de instituciones aquí, aquí y aquí? ¿Qué hay en las reglas del juego que hace que una gran cantidad de trabajadores acaben estando informalmente empleados en vez de formalmente empleados, y que las empresas sean chiquitas en vez de que las empresas sean grandes. Que se asignen muchos recursos a unas y que se asignen muchos recursos a las otras. Ok. En ese entorno, bien diferente de lo que dicen los libros de eco, gringos, bien diferente del entorno institucional de Estados Unidos, bien diferente del entorno institucional de los países europeos, porque las instituciones son muy diferentes, y porque las instituciones funcionan de manera muy diferente en nuestros países que en ellos. En ese entorno, lo primero que quiero argumentar es que el conjunto de políticas públicas que se despliegan en América Latina, incluyendo en Perú, para proteger a la población contra riesgos y para redistribuir, es altamente ineficaz. Ya comenté antes que debemos de distinguir entre cuando el trabajador es formal versus el trabajador formal. Ahora piensen que los demás altos ingresos pasan más tiempo en la formalidad, los demás bajos ingresos bajan más tiempo en la informalidad. Aquí están datos de otros países que los... Para que un poquito le dé contenido, vean por ejemplo República... Perdón, vean por ejemplo up, República Dominicana, lo que decía anteriormente. La mayor parte de los trabajadores son informales, pero la mayor parte de los informales no son pobres. Aquí están los formales. Y hay algunos formales que son... Eh, que, bueno, algunos pobres que están en la formalidad. Ok. Ahora piensen en el funcionamiento del sistema de protección social en Perú. Yo soy formal. Fantástico. Me enfermo. Voy a la salud. Me atienden. Y cada mes pongo un dinerito en mi AFP. Cambio de estatus un año después. Ya no estoy en la columna de los formales, estoy en la columna de los informales. 20% de los trabajadores cambian de estatus en un año. Ahora me enfermo. Y ya no puedo ir a salud. Y ya no estoy poniendo un dinerito en mi AFP. Entonces, la protección contra riesgos de invalidez, de muerte, de desempleo, la enfermedad es totalmente errática. La gente a veces está cubierta contra riesgos y a veces no está cubierta contra riesgos. ¿Qué le parece si yo les digo a ustedes te voy a vender un seguro de casa en donde voy a proteger a tu casa contra incendios y terremotos? Pero la póliza de seguro solo funciona los lunes, los miércoles y los viernes. Si el terremoto es de Marte, um, mala tarde. ¿Okay? Pero eso es lo que le dicen a los trabajadores peruanos. Te vamos a ofrecer un sistema de aseguramiento social en donde, si estás formalmente empleado, tienes la protección contra este conjunto de riesgos, pero si estás informalmente empleado, mala tarde. ¿Qué tipo de actitudes sociales se van a generar en la población? cuando el Estado les ofrece una población totalmente errática contra riesgos fundamentales como la salud o la longevidad o la invalidez. Peor, las leyes, incluyendo las leyes de Perú, dicen, oye, para tener derecho a una pensión, tienes que contribuir al sistema de pensiones al menos X años. No me acuerdo en Perú cuánto es 25, 20, antes son 20, 25 años, ¿sí? Ok, fantástico. Pero si yo tengo que contribuir 25 años para tener derecho a una pensión y solamente soy formal la mitad del tiempo que trabajo, ¿cuántos años tengo que trabajar para tener derecho a una pensión? 50 años. Pero acuérdense que el promedio del 50% de formalidades para el trabajador promedio. Los trabajadores de más bajos salarios están menos tiempo en la formalidad. Ellos tenían que trabajar como 70 años para tener derecho a una pensión. Empecé a trabajar a los 20 años y jubilarse a los 90 para que tengan derecho a una pensión. Entonces, una gran cantidad de trabajadores se le va a obligar a ahorrar para su pensión de retiro a través del régimen de la formalidad, pero cuando llegue el momento de retirarse, le van a negar su pensión. En México, a dos de cada tres trabajadores que están ahorrando ahorita en las AFPs mexicanas, cuando lleguen a los 65 años, el gobierno les va a decir, oye, mira, la verdad es que hiciste un buen esfuerzo, te felicito, pero mira, con la novedad que tú nada más fuiste formal 18 años y tenías que haber sido formal 25, así que lo siento mucho, aquí está tu dinerito, te lo devuelvo, chao, gracias. Oye, mi pensión. No te preocupes. Mala tarde. En otros países es peor. En otros países... La gente cotiza al sistema de pensiones y ni siquiera le devuelven lo que ahorraron. Le dicen, oye, ¿y lo que coticé? En Honduras les devuelven un tercio de lo que cotizaron. En los países del sistema de reparto no les devuelven nada. Entonces, para muchísimos trabajadores, lo que dicen, oye, este tratamiento que me da a mí el Estado como que no es tan buena idea, ¿no? Porque me obligan a cotizar para la salud, me obligan a cotizar para las pensiones, a veces me cubren, a veces no me cubren, el sistema es totalmente errático. Nuestros sistemas de protección social, la combinación de programas contributivos y no contributivos, genera una protección muy errática contra riesgos y los demás bajos ingresos están menos protegidos que los demás altos ingresos, tendrán menos acceso a pensiones, el sistema es exactamente lo opuesto de lo que quisieran. Segundo, el combate a la pobreza funciona en estos sistemas, pero impide que los trabajadores transiten a la formalidad. Se han hecho muchos programas de transferencias condicionadas por toda América Latina, no sé cuántos los han estudiado en sus cursos de, de, de, de microprotección social. Hay en mil paper del impacto de, eh, en la nutrición, de los programas de eh, Familias en Acción, Bolsa Familia, Progresa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo he trabajado sobre eso, hay muchos. ¿Sí? Y aprendimos que sí, en efecto, esos, esos programas mejoran los indicadores de capital humano. Pero el conjunto de regulaciones dicen, y eso pasa aquí en Perú, oye tienes derecho a juntos, siempre y cuando tengas un trabajo informal, ¿Eh? Si te consigues un trabajo formal, te lo quitamos. Entonces, le dicen a los trabajadores, tú tienes derecho a juntos si estás acá. Pero si pasas acá, si de repente una empresa te contrata, y te van a dar e salud y AFPS, etc. Te quitamos tú juntos. Hay un impuesto implícito a transitar a la, a la formalidad. Para que yo transite a la formalidad, lo que voy a necesitar es tener un ingreso que compense el ingreso que dejo de ganar en el sector informal, más la transferencia de ingreso que recibo por estar en la informalidad. También hay regulaciones en ciertos países que dicen que si pasas de aquí para acá, te quito tu programa. Entonces lo que ha pasado, y hay una literatura sobre ella, es estos programas lo que están empezando a hacer es están generando trampas de pobreza o trampas de informalidad. Tercera razón por la cual la protección social no está jugando muy bien. Generalmente se piensa en la... Seguridad social como un mecanismo para redistribuir ingresos. Las empresas son las ricas, las empresas pagan las contribuciones a la seguridad social de los trabajadores y los trabajadores reciben una transferencia de ingreso vía las cotizaciones a la seguridad social que hacen las empresas y ese es el instrumento redistributivo central de los estados contemporáneos. Pero ¿qué pasa si la mayor parte de las empresas sus dueños no son ricos. Yo ya les mostré datos de Perú, de cuántas empresas hay en Perú. En Perú hay aprox, los datos no son exactos, aprox, 3.1 millones de empresas. De esas, solo mil, digamos 30.000, tienen 10 trabajadores o más. La inmensa mayoría de las empresas peruanas, y por lo tanto la inmensa mayoría de los empresarios peruanos, son dueños de empresas que tienen en promedio dos trabajadores. Esos empresarios no son mucho más ricos que los trabajadores que están en esa empresa, y generalmente son hasta los familiares. ¿Cuánta redistribución del ingreso ocurre en esas empresas cuando decimos que vamos a redistribuir ingreso a través de la seguridad social de las empresas, entre comillas, ricas, a los trabajadores, entre comillas. El instrumento fundamental de redistribución del ingreso que tienen los estados contemporáneos es ineficaz en un contexto en donde la distribución por tamaño de las empresas hace que una gran cantidad de gente que participa en el mercado laboral lo haga como empresario y no como trabajador. El esquema bismarquiano que se pensó, si ustedes leen las leyes en Perú en los 40, cuando se, se, se, se, se creó toda esta arquitectura institucional, más o menos a las mismas fechas, un poquito antes en el sur, en el cono sur, en los 20, en los 30, más o menos en los países andinos en los 40, en, en, en México también en los 40. La idea era que todos iban a acabar en empresas cuyos dueños tenían ingresos más altos que los trabajadores y que este esquema que estaba describiendo yo anteriormente iba a ser el mecanismo central de redistribución del ingreso. La operación misma también de muchos de los programas hace que no haya ninguna redistribución al interior de la seguridad social, o peor aún, que la redistribución sea en el sentido opuesto al deseado. Ya comenté el caso en donde trabajadores de bajos ingresos cotizan al sistema de pensiones, llegan a la edad de jubilación, y les niegan la pensión, el dinero se queda en el fondo de pensiones, que por cierto se utiliza para subsidiar las pensiones de los trabajadores de más altos ingresos que sí alcanzan una pensión. Entonces hood robbing en el sistema de pensiones. Algo pasa también en forma un poquito más sutil en el sistema de salud. Aquí hay un ejemplo de Chile muy interesante. En el sistema de salud chileno, los trabajadores cotizan a la seguridad social a la salud. Pero la ley dice, oye, si tú quieres, puedes sacar tu dinero y lo mandas a una institu institución aseguradora de salud privada que se llama ISAPRE, Instituciones de Salud Previsional. O si no, puedes cotizar a un fondo, que es el Fondo Nacional de Salud. Los trabajadores de altos ingresos cotizan entonces al sistema de las ISAPRES y su, su dinero no se utiliza para mejorar la calidad de los servicios de salud que reciben los trabajadores de bajos ingresos. En Inglaterra el National Health Service funciona porque todos los ingleses pagan impuestos, los demás altos ingresos pagan más impuestos que los demás bajos ingresos, se va todo a un fondo común y de ahí se dan servicios de salud de igual calidad para toda la población. Pero eso no ocurre en Chile. En Perú también parte de las cotizaciones a salud de los trabajadores de altos ingresos se pueden desviar hacia fondos privados. Por lo tanto, en lenguaje un poquito más técnico, la agregación de riesgos que se da a través del sistema de salud es incompleta y la redistribución de trabajadores de altos ingresos a bajos ingresos se ve de alguna manera acutada. Hemos creado en respuesta a todo este desastre un conjunto de programas no contributivos el CIS, el Sistema Integral de Salud, las pensiones de adulto mayor, como el Programa de Pensión 65, los programas similares hay en prácticamente todos los países de América Latina, son una respuesta ad hoc de los estados latinoamericanos en las últimas dos décadas, ante el truncamiento del aseguramiento social. En general son más redistributivos que los programas contributivos, por las razones que comenté anteriormente pero tienen el siguiente problema. Si alguien le dice a un trabajador, oye, tú tienes acceso al CIS gratis siempre y cuando eres informal. Pero si transitas a la formalidad, ya no tienes acceso al CIS gratis y ahora tienes que cotizar a esa luz. Y tienes derecho a una pensión 65 si estás en la informalidad, pero si transitas a la formalidad vas a tener que ahorrar para tu pensión en tu FP. Hay un incentivo implícito a transitar a la formalidad en el diseño de los programas no contributivos. Y hay toda una literatura en muchos papers que han encontrado con estudios econométricos realmente cuidadosos, haciendo DIF-IN-DIF que en efecto este programa de, de salud de México, este programa de, de guarderías en Colombia, este programa de pensiones en, en Argentina, etc, etc, si quieren les doy biografía al final de la plática, está teniendo el impacto de generar a la gente en la informalidad. Entonces, me voy a saltar esta parte de salarios mínimos porque me va a llevar demasiado tiempo y quiero llevar adelante mi argumento. El resultado de todo esto es que la política de protección social en América Latina redistribuye muy poco. Y aquí algún dato, simplemente para poner un poquito de álgebra. Piensen que este vector de test es el balance neto de los impuestos que cada paga persona y los Subsidios que recibe a través del sistema de salud, el sistema de pensiones, el sistema de, de programas de transferencia condicional, etcétera, etcétera. Entonces, el ingreso neto de cada persona es el ingreso de mercado, más menos las transferencias y los subsidios. Lo que ustedes quieren es que este número sea positivo para los ricachones y negativo para la gente de bajos ingresos, para que el ingreso de neto de impuestos y transferencias de las personas ricas sea menor, y el ingreso neto de ingresos y transferencias de las personas más bajos de ingresos sea mayor a raíz de las impuestos y las transferencias. Ustedes pueden calcular el GINI del ingreso de mercado y pueden calcular el GINI del ingreso postmercado. Me voy al resultado central. En la OSD, esto baja el GINI de 0.47 a 0.30. El aparato redistributivo del Estado a través de la protección social, a través del aseguramiento social, funciona muy bien y hay una reducción notable de la desigualdad a raíz de eso. Este es el promedio para América. Nuestra protección social no protege bien contra riesgos, crea tampas de informalidad de pobreza y no redistribuye. Mover un poquito más rápido. La segunda observación es: estas políticas de protección social pueden dañar la productividad y pueden dañar el crecimiento. Generalmente pensamos en la protección social como desde el punto de vista de los que reciben la protección. Pero las empresas también reaccionan, este es el punto clave, al esquema de protección social. Las empresas dependen de. Si yo contrato formalmente, tengo que pagar el salario mínimo. Si contrato informalmente, no lo tengo que pagar. Si contrato formalmente, estoy sujeto a las restricciones de despido. Si contrato informalmente, no lo estoy. Pero si contrato informalmente, a lo mejor me multan. Pero si soy chiquito, a lo mejor no me multan. Y hacen toda esa ecuación en su cabeza. Y después de hacer toda esa ecuación, deciden cómo contratar, a quién sí contratar, etcétera, etcétera. Entonces, el punto clave es que la conducta de las empresas es endógena a todo el esquema de las políticas públicas. También, por supuesto, a las políticas de innovación y a las políticas de mercado, pero lo que se ha subestimado profundamente, en mi opinión, es que mucho de lo que hacen las empresas tiene que ver con las políticas de protección social. No voy a saltar esto porque no tengo demasiado tiempo. En el paper, que es, con mucho gusto lo comparto con ustedes, si alguien está interesado, en detalle, pero básicamente el mensaje central es que si ustedes ven con cuidado qué hacen todos estos programas, lo que están haciendo al final de cuentas es grabar la formalidad y subsidiar la informalidad. Si yo contrato un trabajador formalmente, entre el trabajador y yo tenemos que pagar 30% del salario en contribuciones a la seguridad social. Pero el trabajador no valora eso porque pues, no va a tener una pensión, el seguro de salud es errático va a recibir a lo mejor 10% de eso en beneficios, finalmente hay un impuesto implícito. Y si al contrario, si yo digo, si tú eres informal, tienes acceso a servicios de salud gratuitos o algún tipo de transferencia gratuita, estoy subsidiando la informalidad. El sistema de protección social graba la formalidad e implícitamente subsidia la informalidad. Y luego agregamos políticas impositivas que pensamos sirven, para hacer redistribución. Y Perú es el campeón. Aquí hay el ejemplo de las políticas que se hacen en Perú, dependiendo del tamaño de la empresa, si la empresa es micro, si la empresa es pequeña, si la empresa es grande, las contribuciones a la seguridad social dependen de estos, estos etcétera, etcétera. La idea es muy sencilla. Si estás una empresa que eres micro y te va bien y creces, ya no te va bien. Porque el sistema impositivo va a asegurar que no te va bien por crecer el, gen, el sistema tributario genera una gran cantidad de discontinuidades en las funciones de utilidad de las empresas después de impuestos genera bloqueos para que las empresas quieran crecer el resultado es algo así como esto las empresas conforme crecen en tamaño pasan de los regímenes especiales a los regímenes generales del impuesto sobre la renta entonces crecer en tamaño está grabado, y el sistema de seguridad social, cuando pasas de aquí para allá, te graba, y cuando pasas de aquí para el pack te subsidia. El resultado final es que el conjunto, visto en su conjunto, está grabando el sector de alta productividad de la economía, y está subsidiando el sector de baja productividad de la economía. Me voy a saltar algunas cosas porque me quiero ir a la parte final, que es, en este entorno, en este entorno, el crecimiento socialmente incluyente es muy difícil el crecimiento socialmente incluyente es muy difícil porque ese entorno castiga la productividad aquí datos de el crecimiento de América Latina de varios países, acá está Perú ustedes les fue muy bien en términos de crecimiento del PIB per cápita pero el PIB per cápita creció fundamentalmente por acumulación de facturas el crecimiento de la productividad en Perú en dos décadas fue bajísimo. Ustedes crecieron porque tuvieron un bono demográfico muy favorable y porque hicieron un esfuerzo de inversión, no porque aumentó la productividad. Para la región como un todo, la productividad en las últimas dos décadas antes de COVID no aumentó. Esto es una cosa muy dura de decir. Nuestra región creció solamente porque creció su PEA y porque creció la inversión. Entonces, me voy a saltar una parte que tenía un poquito más técnica. La dinámica empresarial, el proceso schumpeteriano mediante el cual las empresas productivas crecen, las empresas improductivas salen del mercado, en nuestros países está totalmente bloqueado. Porque las empresas improductivas están subsidiadas a través del régimen de seguridad social y el crecimiento está bloqueado a través del régimen impositivo o a través de todo un conjunto de regulaciones que hace que bloquea y eso genera una dinámica muy disfuncional. Regresemos a donde empezó la charla. La charla empezó diciendo, después de los grandes fracasos de los ochentas, con las hiperinflaciones y los fracasos macro, el consenso de Washington y muchas de las visiones convirtieron en que lo que teníamos que hacer era un conjunto de políticas para hacer con inclusión social, arreglar la macro, arreglar el régimen de comercio exterior, hacer el INDECOPE, invertir en innovación tecnológica, invertir en educación... Y luego, un conjunto de políticas de protección social que nos iban a generar menos desigualdad, menos pobreza, más inclusión social. Esa es así una foto como de la película, una caricatura de lo que era la visión de lo que se tenía. Esta parte funciona más o menos bien. Ustedes son un ejemplo perfecto de que esto lo hicieron muy bien. Esto funcionó muy mal. Funcionó muy mal por las razones que yo dije anteriormente, y aquí un ejemplo de tres países, ustedes son el del medio. República Dominicana es un país que entre el 2000 y el 2019 antes de COVID tuvo un desempeño espectacular. La informalidad aumentó en la República Dominicana. Ustedes tuvieron entre 2000 y antes de COVID también un desempeño entre los mejores de América Latina. Casi duplicaron su ingreso per cápita. Su avance en materia de informalidad fue casi nada. ¿En cuánto aumentó la inclusión social en el Perú en estas dos décadas? ¿En cuánto avanzó el combate a la informalidad? ¿En cuánto la población se sintió parte de instituciones incluyentes? El último ejemplo de mi país, eh, me da mucha tristeza porque yo trabajé muchos años en el gobierno, pero después de dos décadas... Tratados de libre comercio, etcétera, etcétera. La propiedad de México no creció en dos décadas. Cierro. Hay un problema profundo en la arquitectura de la protección social en América Latina. No es un programa individual. No es si es Pensión 65, o si es el vaso de leche, o es Juntos, o es el de salud, o es la AFP, o es la ONP. Es la arquitectura de la protección social, tiene problemas de diseño muy grandes. Y lo que yo estoy tratando de hacer es llamar la atención en la investigación económica, a que tenemos que pasar de la evaluación de impacto de programas individuales, en donde queremos ver cuál es el impacto de este programa en esta variable, que está muy bien, ¿sí? Con la economía ya está muy bien, pero que también tenemos que dejar de ver los arbolitos individuales y tenemos que empezar a ver el bosque de cómo se ve y lo que yo quiero decir es que el bosque se ve bastante mal. Estamos en un círculo vicioso en donde la arquitectura de la seguridad social genera exclusión social que luego tratamos de corregir a través de instrumentos que ahondan en las razones de la exclusión social a través de toda esta arquitectura de programas paralelos, etc. No voy a tirar un... esta es mi última intervención... Había preparado más láminas, pero no, no las quise presentar aquí. Tenemos que caparnos de este círculo vicioso en el que está atrapado la región. Y creo que esto solo se puede lograr repensando la arquitectura de la protección social, regresando a la idea original que se tenía en 1940, 1930, cuando nació todo este andamiaje institucional, Darnos cuenta que 80 años después, 70 años después, no funcionó. Y darnos cuenta que, como dice Einstein, la definición de la locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. En este momento de post-COVID en que vimos todas nuestras sociedades, estamos viviendo una gran angustia. Se ahondaron las desigualdades. Si pensamos que con el danamiaje institucional, que está presente, se va a poder retomar el crecimiento y se va a poder aumentar la inclusión social, estamos equivocados. Necesitamos un replanteamiento profundo de la política de protección social. Yo he estado abogando que tenemos que cambiar a la universalidad de la protección social, que tenemos que transitar de la visión bismarckiana de trabajadores asalariados y no asalariados, estos tienen derechos a la seguridad social, estos no tienen derecho, a una versión más universalista, más incluyente de la protección social y también más amigable al crecimiento. En el documento que es motivo de esta plática que yo elaboré para el PNUD, hay toda una propuesta de cómo se puede transitar a la universalidad de forma tal que se eliminen todas estas trabas al crecimiento de la productividad y la protección social sea más redistributiva y sea más eficaz. Eso pasa por la reforma fiscal. Pero eso le da sentido a una reforma social. Los espacios en América Latina para hacer reformas que universalicen los derechos sociales, que sean incluyentes y que generen al mismo tiempo condiciones más favorables para el crecimiento de la productividad son muy amplios. El problema es fundamentalmente un problema ideológico de que nos salgamos de nuestra visión que hemos tenido en los últimos 25 años y empecemos a tener una visión mucho más amplia muchos municipios de la Y parte de lo que quiero estar haciendo estos últimos 10 años es trabajar en esta dirección. Los invito a que esto es una área de investigación realmente, creo que muy promisoria. Bueno, paro aquí y les agradezco que me hayan escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. A continuación, los comentarios del doctor Ricardo Pino. gracias por ah, las presentaciones. realmente, tema fascinante, explicado de manera muy clara, eh, generado muchas preguntas. Perfecto, ¿no? La protección social es algo que yo también entiendo, de Uno de los temas que vienen a la mente es la actitud de la persona, ¿no? del, del ciudadano, de cómo tomamos decisiones. Y yo recuerdo cómo fue mi caso, en un seguro que es opcional, que es el seguro de vivienda. Cuando yo empezaba a trabajar recién, me había casado. Tenía una, una casa chiquita que me había comprado. Y tenía el temor de que algo pudiera pasar, ¿no? de tarro, de etc. Porque ahí estaba casi todo mi capital. Entonces, ese temor me hizo tomar un seguro. Y dije, ahora puedo estar tranquilo, ¿no? puedo, puedo salir, ¿no? si, si algo pasara yo voy a estar protegido. En la medida que fueron pasando los años... Esa, ese riesgo, ese temor que ¿no? tenía, fue bajando. Porque acá no pasó nada, ¿no? No, no escucho que haya problema, y estoy pagando todos los años. Entonces, ¿de qué pagado. ¿no? Y, y ahora no voy a pagar y, y probablemente no, no lo voy a hacer por una razón que esté, ya no me queda mucho tiempo más de, de vida. ¿no? Y, y, y por otro lado, si algo pasara... Hoy ya tengo algunos bienes más acumulados. Entonces, mi presentación es como tal. Con esto, lo que quiero decir es que en estos sistemas de protección social que he mencionado, de, de trabajador, temas de, de salud, también principalmente de la educación, también es importante, y los temas de protección al que está sin trabajo, mucho hay la actitud de la persona. ¿no? Yo puedo ser informal, puedo ser médico, abogado, consultor, ¿no? puedo, puedo, puedo ser formal o puedo ser informal, es voluntario de la persona. Y puedes aportar a un seguro privado o puedes no hacerlo. Y puedes ahorrar para tu pensión o puedes no hacerlo. Y, y muchos optamos por no hacerlo. Yo, yo he sido, digamos, consultor independiente tres años. Y en esos tres años eh, pagaba eh, AFP, pero lo mínimo que me permitían pagar. No pagaba el 10% de mi remuneración, sino lo mismo que... No, para, para no perderlo, para, para seguir en contacto pero no pagaba de salud, sino pagaba un seguro privado. Entonces, la persona, siento yo, si, si tú le das la opción a que sea voluntario, la persona va a renunciar a, a su protección social, en muchos casos, porque siente que necesita revisar unos gastos hoy, y no acumular para la mañana que tal vez le es incierto, ¿de acuerdo? Y solamente cuando, cuando la persona tiene esa necesidad, se acuerda de que no ha tenido esa protección. La, la actitud del, del ciudadano yo creo que sí es fundamental para, para que haya una aceptación de un sistema de protección universal que yo sí comparto. Yo comparto en los países de norte de Europa, como menciona Inglaterra, eh, tienen sistemas que tú tienes derecho al sistema por, por ser ciudadano, no, no por si trabajas no trabajas o, o si empresa es grande o no, pequeña el solo hecho de estar ahí, como ciudadano te hace acceder a este sistema. Nosotros estamos algo, hace poco se dio a crear el sis universal, ¿no? O sea, si, si tú eh, no tienes ningún seguro, más, más que llamarlo, como diría, si tú no tienes ningún seguro, tú puedes aplicar el CIS. ¿okay? Pero así, así yo no trabajo. ¿no? entiendo que es un trabajo, no es que sea informal, estoy incluido en la bueno, estoy fea, pero no, no sé trabaja Pero sí tengo de hecho así. si es que no, tengo un seguro privado, un seguro por, por otro lado. Sí, pero claro. luego viene sí, el hey. hecho de que la reunión es Pero ¿qué implica eso para mi atención? implica que tengo que ir tempranito a, a sacar mis citas? Me la dan de acá a dos meses, cuando llevo no hay medicamentos, ¿no? Me, no me, no me da un buen diagnóstico y no termino curándome. Entonces, ok, ya me diste el CIS, pero yo mejor cuando, cuando me sienta mal, le llamo a mi cuñada, que es enfermera, y, y le digo que me recomiendas para esto que me está dando y, y el 30% del gasto de los peruanos se llama de bolsillo, porque cada uno paga su, su atención a pesar de que puedes tener un sistema que estado está oprimido. Entonces, el ciudadano, con, con su comportamiento, es es una variable que hay que tomar en cuenta. La calidad del servicio, también hay que tomarla en cuenta. Eh, alguien me dijo hace un tiempo que en Finlandia la educación privada era mejor que la pública. Hasta que el gobierno decidió suspender la educación privada, pero ¿no? es lo que me dijeron. Y solo cuando suspendieron la educación privada, los ricos comenzaron a prestar atención a la educación pública y no tenía que peor. Entonces, si tú tienes un sistema privado que compite con un sistema público, uno va a tener que ser mejor. La, la que cuando pueda optar, van a optar por el mejor. ¿no? Si yo tengo educación pública y privada, y educación privada es mejor, entonces yo, si tengo dinero, me, me pago la educación privada. Lo mismo en salud. ¿no? Si, si yo tengo que hacer una cola de dos meses en un servicio público, pero tengo dinero y hay, y hay una clínica privada y yo me adicto al seguro para, privado para poder conseguir una entonces esa discusión no esa discusión de esto debe ser universal, público y, ¿no? y este, para todos y de alta calidad yo creo que no pasa por la mente de los operadores, pero sí es lo que debemos considerar ¿no? tengo que vivir en Francia y en Francia y en Francia te dicen, ya, ¿y en qué escuela tu hijo Ah, no, acá tienen que ir a la escuela del barrio. En la escuela del barrio se tienen que estudiar. Pero en teoría, todas las escuelas deben ser iguales, pero no es cierto, ¿no? Algunas superan a otras. Entonces, hay gente que se muda al barrio a, para que su hijo vaya a esa escuela. Ni mismo si usted no perfecto. Ok, en mi opinión, protección social, sí. ¿Para todos? Sí. ¿Cómo hacerlo? Bueno, yo empezaría por haciendo, tomar conciencia a las personas de que esto es un derecho no, eh, no es que no es, no es que como ciudadanos de un país tenemos que resolvernos la, solo el deseo de ser ciudadanos en un país nos tiene que hacer vivir en comunidad y hay algunas eh, algunos servicios fundamentales que no deberían ser negados a nadie ¿no? el acceso al agua, y ahí viene la salud, el acceso al agua y al desagüe, el hecho de poder atenderme ¿no? en, la, en la parte de salud y, y la educación. Y voy a terminar, con ¿no? esta está, esta partida tiene que, Diciendo que el, en el Perú, pues la, la parte rural, la gente que vive en, en la sierra, también es más que el estado sin el cielo, el 60% de la población que la viviendo o los ríos que demoras 3, 4, 5 días en llegar. ¿Cómo le brinda educación a las personas que están tan alta? ¿Cómo le brinda salud a las personas que están tan alta? Esos son los retos. Cuando yo estuve en el MISA, trabajamos fuerte en la telemedicina, como, como, un, como, como una medida para poder acceder con servicio de calidad a tanta población que está en lugares donde los médicos, no hay bien, ¿no? La mayoría de, de médicos, de personal de salud, están en Lima, pero la mayoría de la población no está en Lima. Lima no hay un tercio de la población, pero dos tercios de Lima. Y, y entonces la televisión te permite, permite que un técnico, una enfermera de, de, de una laboratoria pequeña, pueda conectarse por internet con el especialista de Lima, y el especialista de Lima ayudar a diagnosticar al paciente que está ¿no? Entonces, esa es la implementación donde, donde tenemos que ser creativos, donde tenemos que comprender la realidad nacional, y esto va a ser posible solamente si todos tomamos conciencia de, de que la protección social universal es un derecho, ¿no? es un derecho Gracias, doctor Pino. Eh, Añadir que bueno, vamos a tener unos minutos para de repente hacer una, una recibir un par de preguntas de la audiencia, tanto de los que están la presente como de los que puedan hacernos de a través del, del chat eh, en la presentación ¿Cucha? ¿Qué tal? César Cancho, del Banco Mundial. Eh, muchas gracias, Sintiago, por la presentación y muchas gracias por, por los comentarios. Eh, muchas ideas, ¿no? muchas preguntas que quedan en el aire, tal vez una pregunta de vuelta también como para poner en contexto el, el, el conjunto de recomendaciones que sale al final. Los temas ¿Cuál es la promesa? No, no sé si se puede cuantificar el término o punto de PDI, pero ¿cuál es la promesa final? en términos de crecimiento, de implementación, de la transición, de ¿no? este sistema de protección social, pachico, hueco, algo universal. ¿vale? Y lo digo también términos es de que muchas veces la, la, la idea de crecer es simplemente darse exportar, si no estamos fuera, colocar productos, poner agregados. Entonces, es, me queda la misma vez ¿comparado con una estrategia de destino, no necesariamente los dos sean contradictorios, pero ¿cuál sería realmente una comparación significativa de esa idea? Gracias. Bueno, gracias por los comentarios y por las preguntas. Un comentario: un comentario. Lo que no me es Estos los Están en el peor que tú lo es lo que me dio tiene que ser con el social, un el social con Es imposible pensar que todo va a ser un social social con el. Hay muchas variantes de cómo se puede organizar, hay muchos formas, pero no hay una respuesta única, hay muchos retos en el mismo tiempo. Pero el eje de la discusión del crecimiento de la institución social y la vida, no es el crecimiento solicitado no, no el crecimiento de la institución social pero otra cosa el eje de la discusión de la institución es el eh, crecimiento y las actitudes bien realizadas el ciudadano agnóstico y exército y pero también es cierto que si no cambian, vamos a ir diciendo sociedades disfuncionales. En donde la identidad de la ciudadanía que nos queda el Estado, es una actitud optimista. ¿Qué le puedo sacar al Estado para mí? A lo menos posible. ¿Dónde se rompe ese sector vicioso? Históricamente, existe un proceso social. El Estado percibe que el Estado no discriminó y da servicios que no van. Por eso, yo pienso que este conjunto de partidos para empezar con una primera ley. Lo veo estrictamente como un tema de gestión de en los Estados Unidos. ¿Quién distribución de las las hay, los países de, la de, de la empresa y, no, de y de que tiene en la de recursos gente de la gente de la gente de la gente la de de la la de la de y las distancias de la productividad respecto a la media o la son tan grandes que si logras corregir eso el término de la productividad eso hace bastante más que agarrar un subconjunto muy pequeño de tres de chiquita. en la cola derecha de la distribución le es un programa de innovación tecnológica o un programa de evaluación de tecnología que sí en efecto de la basura se hace principal pero que cada la media va a ser muy difícil Además más hacer que aumenten las distancias en la sociedad porque haciendo problemas más amplios de los pensar en el de la comunidad en la comunidad de comunidad la comunidad en la comunidad El espacio cuantitativo de eh, la empresa informática en es entre todos que el y, en infr.. y bien, es pues que el más Y por una más Como el Pero, tengo eh, un cuadro que presentarse comparando ¿eh? Perú y Estados Unidos. Y así, a lo mejor vi eh, las empresas de más de 100 trabajadores en Estados Unidos eran el 20% total de empresas allá, pero no más del 2% aquí. ¿eh? Entonces, el Perú tiene proporcionalmente muchas más empresas que Estados Unidos, pero también proporcionalmente son empresas chiquitas ¿no? que no crecen por esto y creo que bastante bien ¿cuánto nos puede estar impactando el que nosotros nos estamos preocupando mucho de mirar a las pibes, a las mincas a las perintas y no fomentando que haya más empresas ya sea por, por crecimiento de la nuestra, por ejemplo acá se ve mal cuando se fusionan dos empresas empezamos a pensar que va a haber poder de, de domingo mercado, cuando de repente lo que vamos a hacer es ganar productividad? Y también atraer inversión extranjera, ¿eh? que generalmente llevan con más de males sin trabajadores. Lo cual nos haría tener un porcentaje mayor de las empresas que justamente son las más productivas, como tú bien has mencionado, no? ¿Cuánto nos podría ayudar políticas que fomenten el contar con empresas más grande? Sí. ¿Por qué me en encanta ser escuchado? Porque, conviene. dejemos de que haya cosas que contenga que hay claro. no, este es que claro. Nadie es con Claro, tenemos el tema que hemos construido. La gente sabe respondiendo al entorno es que yo aprendí sinceramente sí, yo no quería opinar en este congreso porque no lo sentía a la pero de todo, en cierta manera me da cierta confianza y, bueno, primero agradecer al Santiago en el sentido de que trae un tema con razón muy importante y que, como dices, ¿no? creo que mucho vemos un tema técnico y sinestar, y nos olvidamos el tema humano, la importancia de la productividad que puede generar el sector. Quiero que expliques la, coherencia, la importancia de las coherencias ¿no? entre el pensar y el actuar. Por ejemplo, algo que criticaba al comentarista, directamente, es importante, es que él dice, ¿no? Que yo que pagar mi seguro un tiempo y luego vi que a nivel de posesión ya no había miedo, entonces ya dejé de pagar. Luego dice acerca del de seguro, ¿no? Que él puede llamar a la enfermera y atenderse. O tiene un, tiene un amigo doctor que, o atenderse. Pero eso es un tema muy individual. Y justamente va en... Eh, contradice lo que Santiago plantea. Creo que el tema de humanizar, de que todo... Seamos temas horizontales. Quizás yo puedo tener, pero no. O yo puedo estar acá, con un compañero de salud no puede estar acá. O sea, falta ese nivel empático. No solo el decirlo, de pararse y decir, oye, sí, que es que tal cosa que, que, que, que nos podemos morar cinco horas de viaje y ir a la selva y tal, Lo digo, pero falta un verdadero involucramiento. Eso se hace en las Creo que las cuestión de quiénes somos, en el caso de los comunitistas, se vive claro. ¿no? O sea, creo que la coherencia de decir. Yo Apuesto por, poner, por, por tratar de ser confinante, ¿no? Es este, poner de ponerme en una escuela pública y apoyar a esa escuela pública, involucrarme a nivel social. Porque yo creo que como actores sociales eh, nos hemos desvinculado. Eso. Y bueno, repito la pregunta, ¿no? Santiago, me gustaría que, bueno, te respeto, o sea, la primera vez que te escucho, y sé de ti, te respeto, eh, que trates ese tema de la coherencia, ¿no? Creo que seguro que nos expliques la importancia de la coherencia de, de lo que decimos, o lo que hacemos para llegar a ese señorito. O sea, ese nivel de diario, porque acá la apunté, el tema de cómo arrastrar en comunión esa idealidad, porque es, es un ganos que se busca. Y el problema, otra vez, creo que es, siempre será el tema del corto plazo, ¿no? O sea, da una medida de, de juntos, ¿no? Que dices, si, si pasas traslado al otro lado, o después de cinco, si pasas de ser pobre a no pobre, eh, ya te quito este beneficio, ¿no? Es un desincentivo sí, implícito, retrógrado, que... que, que pues, lamentablemente siempre en el corto plazo tratamos de venga te tengo que algo por hoy algo por hoy pero no nos olvidamos el mañana o sea es como que comemos no sé, chatarra todos los días eso que es el evento, pero al final del día sabemos que en dos semanas vamos a morir más o menos una verdad por ahí pero como digo no quiero que no se explica la importancia de la coherencia de lo que decimos y hacemos gracias bueno muchas gracias por... Tiene muchas Tal vez haya una, una, lo, que, lo que nosotros necesitamos es que las políticas públicas sean consistentes y sean coherentes. Tú puedes interpretar todo en charla, Resumirle en una sola razón. Es, hoy en día, el conjunto de políticas públicas que entregamos son incoherentes e inconsistentes. Diferente, y lo que yo estoy proponiendo es que esa parte se abre Esa parte de pone a los partidos políticos, a los congresos, a los ejecutivos. Y por supuesto la ciudadanía se tiene que involucrar en esa discusión, porque es una discusión que impacta a todos, los empresarios, los sindicatos, los trabajadores. Y encontrar los canales para hacer eso es sumamente complejo, pero es una discusión esencial. Y se requiere lograr esa coherencia porque si siguen con todo ese entorno tal como está pues ¿Van a seguir conmigo, que y ¿Sí, Mi charla era una charla de la comunidad. La pregunta tiene una dimensión dicho que la sobre la conducta de ha dicho que me ha dicho que me ha dicho que reciente de la que que se encuentra es que en efecto, las personas no son 100% racionales. Nadie racionales. tiene una tiene una racional consistentemente racional el cinco los individuos somos centro este muy complejo en donde tenemos sentimientos de solidaridad y a veces también sentimientos de conductas oportunistas que coexisten en de la misma persona. De forma de conducta, estudia mucho de esto, estudia cómo se pueden distribuir puede incentivos para tratar de fortalecer la dimensión de actuación solidaria de las personas y minimizar las incentivos a las conductas oportunistas. Nuestras sociedades, afortunadamente, no hemos avanzado mucho en eso. Se generan muchas comunidades. Vengo de personas que son, por otro lado, muy solidarias, ellas mismas, pero tienen actividades sociales no y funcionarias. Entonces, ¿dónde empezamos? Un poco, mi, lo primero es, hay que empezar por el entorno general, porque es lo que va a cambiar la conducta de la mayor parte de los una va a muchos años. Pero por lo menos para empezar a llegar, si hay que llegar al norte, queremos terminar del norte, tenemos que buscar el norte. Hola, entonces, eh, Santiago, mira, una, una pregunta que estaba un poco de comentar. En los años 90, el pueblo entendió que. El Estado tenía que reducir todas sus actividades, ¿no? Servicios, productivos. Eso permitió que creciera un mayor número de empresas y, en algunos casos, las empresas se formalizaron. Y como estábamos en un proceso muy duro económico en los hogares, muchos entraron a la innovación y a la informalidad y trataron de eso. Cuando nos dimos cuenta del número de que mucho de ingresos en el país, tanto de inversión como de las mismas familias, ¿no? muchos pensaron en la formalidad porque el Estado de Dios tenía que dar toda la facilidad de a las empresas para formalizarse. Pasamos de tres días de formalización, perdón, de ser 32 o tres meses o seis meses a tres días formalizados deseo el número de, más que una de las empresas. Hoy no hay ningún tipo empresa. Algunas no funcionan, algunas quedan en cero y algunas han dejado funcionar. ¿Sí? En este trance, en los últimos 20 años, el Estado se ha vuelto más activo en la economía. Por ende, ha dejado de funcionar en muchos casos y se han ahondado más los problemas. ¿Eres tú la ineficiencia del Estado se hace más visible? Cuando hay más crecimiento económico, ¿esto se da en América Latina? ¿O es algo que ya es inherente en nosotros? Eso es lo que justamente ya. Ricardo, que... claro, <ríe> es que hablaba pues, ¿no? de, de la facilidades que existen en otros lugares, ¿no?, dando servicios. Hay algo ahí. En que no ¿sí? me voy a cargar el profesional. Y luego por la última parte que Creo que hay muy pocas cosas en la conducta con muchas personas que son inherentes a las personas. Sí. El entorno estaba yo en la en el a Dinamarca. marca. gustaría hacer una, ¿no? las políticas sociales de la marca que tienen nacionales, funcionales. Y si logramos traer el entorno de políticas públicas de la marca, los productos sociales de muchísimas No podría nada evidente en la cliente y cliente de los europeos o los asiáticos de los socios. Las sociedades responden a los estructuras de los individuos y a los estados que construyen. Los estados son endógenos de la sociedad. No es una cosa fina. Tenemos historias muy diferentes, es cierto. Estas historias son complicadas por la colonia por la sociedad, por las comunidades, por alguna función municipal. Pero la historia no es así. La historia es de, de donde venimos. No es necesariamente de dónde vamos. ¿Sí? Los estados pueden ser más eficientes. Depende de las culturas de la ciudadanía. El ejemplo de las historias la es que se han producido aquí es fenomenal. ¿Sí? Hay un ensayo de Fishman, que se ha producido a algunos de los que se han producido, espléndido, que se ha producido a todos, que es exactamente lo que se está produciendo. El ensayo se llama Voice and Exit: Voice y Salud. Dices, cuando la sociedad cuando tú dices, oye, esto no funciona? Puedo hacer dos cosas: me olvido, y nos tengo un programar los lo, la escuela está pública, no funciona, me olvido, chat, no voy a poner mi escuela o si esta opción no la tengo, entonces ejerzo voz y le pongo las pilas y digo, a ver, a ver, ¿por qué no está funcionando la escuela? Y vengan aquí que vengan a hacer. En no, no, de la escuela ¿no? de el, grupo, el esquema permite que haya salida. Muchos dicen eso no hay Pero eso es lo que no va a podemos tener estados que funcionan mucho mejor. Lo que tenemos que entender es que ¿eh? en el equilibrio, en el equilibrio actual, si sí hay personas que ganan. Es muy poco. La inmensa mayoría pierde. Pero no se da cuenta de la Lo que tenemos que hacer es lograr mover el equilibrio, actual que está mal, a un equilibrio en donde el 80% de los problemas están. Porque las definiciones son inmensas. Yo soy altamente de ese tipo de formalización, que pues, en me bajo de 3 días, cuatro días. El problema va a El problema está más metido en la estructura de leyes. Y siempre queremos hacer las cositas con un camisito, sin preguntarnos más de fondo de dónde el origen. Hay que revisar toda la organización que nació en los 20, en los 40, así, todo eso es lo que tenemos que tener a la administración. Sí, este, yo recuerdo haber leído un estudio del Banco Mundial que mostraba que las comunidades de, de, de personas son muy buenas para reclamar que haya escuelas públicas en, en su localidad. Insisten, ¿no? insisten y, y, y, y, y, y, y, hasta que se construyan escuelas pero luego ya no son así de involucrados para retomar calidad en la finanzas. Y vuelven a, a, a, digamos, a exigir cambios cuando ven deterioro en los servicios, ¿no? de la cancha está no mantenida, las paredes están cayendo, vuelven a reclamar. Pero nos falta visibilidad, entiendo yo, para poder evaluar también la calidad de los servicios que reciben. De repente estudios comparativos, o que la gente sepa... ¿Cómo salen preparados los chicos que regresan de ahí? Para que la población se involucre más. Yo concuerdo contigo que eso es fundamental. Si la gente como comunidad no reclama algo, que el no con la calidad que ellos esperan. ¿No? última pregunta del público? Muchas gracias. de de eh, que con la presentación, eh, la relación me pareció bastante interesante, está muy... tan... innovador para conversar varios con de los temas que, que tienen que ver justamente con los sentidos de la productividad y que algunas de las personas que estamos involucradas en el tema de desarrollo empresarial y desarrollo productivo de la sí. hay una evidencia fuerte que. Eh, todos los incentivos son para que existan micro y pequeñas empresas, que es lo más productivo y lo menos articulado en el mercado. Y la pregunta que quería hacer está en relación: es ¿cuánto juega el salario mínimo legal en este tema? Porque los estudios que hay en el caso peruano, que se citado, es que el promedio de remuneración está al bajo del de salario mínimo legal en este grupo de empresas, que para el caso peruano son casi 93-94% de todos los niveles Por ahí un poco profundizar este tema, porque además tendría que llevarnos a una discusión mucho mayor que no se basa en un salario mínimo, que no se basa en un diseño el estructural de lo que vamos a considerar formalidad o informalidad y de los incentivos que hay que generar a nivel tributario para que prestan las índices de Excelente pregunta. Yo me salté de la lámina de salario mínimo un poco porque ya estaba con el es encima de, de este poder. Es una institución compleja porque esta literatura Es una reciente en donde en los mercados, en las elecciones, el salario mínimo puede ayudar a la reducción de la extranjera de trabajo de un mercado de no de empleo. Es una institución, en Estados Unidos, en Europa, que está importada en el mercado. Tenemos muy poca información y muy pocas informaciones con la de cáncer y con la función de la función. Bueno, por los datos de preguntas. En otros países de la región, el Estado mismo corta en puntos muy diferentes en la institución sanitaria. En Honduras corta como el 60% de la distribución sanitaria. En Colombia corta como el 50%. En Chile corta como el 15%. No es lo mismo. La renta realmente ¿no? importa el 15% de los efectos que se tengan. Hay un espacio para una política de seguridad. Pero ese espacio depende del contorno. ¿Cuánto se necesita para que el trabajo de la gente... No, no me perdió a eso en el otro. Pero se puede ver eso a través de otras líneas de fronterizas. Sí, pegarle tanto al proceso profesional de la investigación. Hay un pedro que a los dos te pueden pensar, que escribió un cuón otro, que es el grado, que es el grado de En donde trata de hacer algunas simulaciones para entender más o menos la situación la no que recuerdo, es que no es nada, es un Dicho eso, me parece que hay la la inmensa de la que se entiende, ¿Por qué será es el mecanismo de acceso a la seguridad social? Si pierdes el acceso al salario, te vamos a dar. ¿Pierdes si el acceso a la seguridad social? En un esquema de la seguridad universal, la discusión sobre la actividad social como un carácter de un artículo, porque esta discusión ya no tiene implicaciones. El un individuo. Muy bien. Eh, muchas gracias a todos por, por su presencia. Es un modo subjetivo, pero eh, queríamos agradecer a los presentes del diálogo, la presentación que he tenido, gracias a los comentarios del Estado, y gracias a todos por sus preguntas.